Hoy revisamos cuáles son las herramientas que deberíamos tomar en cuenta para hacer un buen networking con el experto. así que acompáñanos. Negocios en digital 974. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios digitales. Saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hacer, hablar de los negocios, ¿no es cierto? Y pues dentro de los negocios es importantísimo hacer networking. Hoy vamos a ver qué herramientas necesitaríamos para trabajar de manera correcta y efectiva, estratégicamente el networking. Lo veremos con nuestro invitado que nos acompaña desde Costa Rica. Pero claro, no sin antes hacerle la cordial invitación a todas aquellas empresas, ya seas. Un profesional que al final del día quieres implementar una, un sistema, vamos a sistematizar la captación de prospectos calificados para tu empresa, sobre todo si estás en ambientes B2B, a través de LinkedIn. Es lo que puedes aprender con nosotros, con estas mentorías a lo largo de 10 semanas, que son muy, muy intensas, pero que al final del día te quedas con un know-how muy poderoso para que de ahí en adelante nunca te falten prospectos calificados para tu empresa. Así que échale un vistazo. Katiaman.com es las mentorías, pueden revisar mucha más información. Será para nosotros un honor poder eh, trabajar con ustedes. Así que bueno, eh, ya hecha esta, este CTA importante que siempre tenemos en el podcast, darle la bienvenida a Florencio Marcheli. Florencio, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias, Katia. Muy muchísimas gracias por invitar, invitarme a estar aquí. Para mí es eh, muy importante lo que estás haciendo, muy importante lo que están ofreciendo. Creo que eh, sobre todo en esto de LinkedIn es fundamental para los empresarios el poder contar con las herramientas adecuadas y no hacer las cosas a la criolla porque eh, hay muchos secretos que hacen la diferencia. Por supuesto que sí. Gracias por tus palabras y efectivamente cualquier acción que se haga, si no está con una estrategia de por medio, pues no la podemos incorporar. Serán solo patadas de ahogado que no te llevan a ningún puerto eh, fiel no que tú quieras hacer. Pero y de, claro, dentro de este contexto, mi querido Florencio, una de las cosas para hacer ne negocios es networking y vamos a hablar y tú como experto también, estratega en el tema de networking, nos irás comentando las herramientas que justo vamos a hablar de ello. no Pero antes de empezar y entrar en materia, mi querido Florencio, por favor, para todos quienes no te conocen, quién es Florencio, eh, Marcelli, y a qué te dedicas. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que es un poquito eh, complicado definirme, yo creo que la mejor definición sería que soy un emprendedor serial. Eh, es decir, que no puedo estar quieto y ah, siempre es. estoy creando oportunidades de negocio en todo tipo de, de, de áreas y, y siempre... Catalizado a partir del networking y eso es lo que me ha llevado a que es el factor común de todas las cosas que he hecho y eh, es lo que me ha enfocado muchísimo en el tema de networking. Tengo una empresa de compras en línea para, para, para empresas, B2B, eh, pero por sobre todo la, la actividad principal es eh, justamente el tema de organización de eventos y actividades de networking para empresarios. Genial. Y esa, y esa catalización que tú has buscado como un factor común para todos esos emprendimientos seriales, que esto nos, nos, nos encanta a las personas, que nos encanta a emprender, lanzar nuevos proyectos, es vital. El tema de poderte relacionar, ya sea con tus potenciales clientes, con aliados, con posibles socios, con posibles colaboradores, al final del día el networking te abre muchísimas puertas, ¿no? Y dentro de este contexto eh, que hemos hablado también en varios episodios del podcast sobre la importancia del networking eh, y tú eh, me confirmarás ¿No es cierto, este eh, Florencio? Si es que cuando vamos a trabajar de manera efectiva o, o utilizar esta valiosa eh, estrategia del de uh, networking, ¿cuáles son, eh, en forma general, bueno a tu criterio, cómo deberíamos comenzar a enfocarlo esto? Porque al final del día habrán esas herramientas o estas plataformas, y ya nos comentarás también de tu proyecto, para implementar de manera efectiva el networking. A ver, eh, yo soy convencido de que nada sucede si no hay un verdadero awareness, un verdadero entendimiento de la importancia de lo que uno tiene capacidad de hacer. Y esto pasa en el gym, y esto pasa en el estudio, esto pasa en las relaciones. En la medida en que uno logra comprender la importancia de lo que tiene ante sí, eh, en este caso el networking, es cuando eh, ya tiene la mitad del camino recorrido. En el tema de networking eh, es, creo uno de los dos únicos activos que tienen los empresarios, profesionales y emprendedores. Yo siempre digo, si agarramos a un emprendedor, le ponemos unas chancletas, ojotas, como se dice en Argentina, mi, mi país natal, eh, y un jorcito de baño, y lo ponemos en la playa y le sacamos todo lo que tenga alrededor, es decir, le sacamos infraestructura, recurso humano, eh, recursos económicos, el mercado, le sacas todo. ¿Qué es, ¿Cuáles son los dos únicos activos que tiene ese empresario, ese emprendedor, ese profesional? Y son solo dos, es la experiencia y el networking. ¿Por qué son tan importantes? Primero porque son los únicos verdaderos activos que están dentro del empresario. Y por otro lado, porque con esos activos uno se puede apalancar y puede volver a construir un imperio desde las cenizas, como un ave fénix. No importa qué tan profundo haya caído uno, que es de eso se trata de emprender, es aprender a caer con estilo. Eh, bueno, pues resulta que en la medida que tenga un buen networking y un, una buena experiencia, que solo data justamente las caídas, ahí puede construir otra vez absolutamente todo lo que quiera. Creo que la principal herramienta es el entender que es fundamental contar con estos dos activos y poder gestionarlos adecuadamente. Qué impresionante, me gustó muchísimo la, esta historia que comentaste porque efectivamente nuestros ¿no? activos están intrínsecos, están internos dentro del ser humano, que es justamente esa experiencia, esa... Y, y la capacidad de hacer networking. Ahora, claro, dentro de la experiencia también estarán muchos otros temas que no vamos a entrar en materia, enfoquémonos al tema del networking. Cuando identificamos que efectivamente es una habilidad que deberíamos comenzar a desarrollarla de manera estratégica, de manera sistémica, eh, de, de tenerlo en el plan de acción para poder abrirnos fronteras, a, a tu criterio, y antes de, eh, y luego de llegar a las herramientas, ¿qué es lo, lo primero, el primer checklist? que debería tomar en cuenta un empresario para plantearse de manera formal hacer negocio? Excelente, excelente pregunta. De hecho, nunca, nunca me la habían hecho, pero fíjate que yo creo que es como, como todo en, en lo que uno quiere tener éxito. Y todo arranca por un, una adecuada planificación. Es decir, poder poner sobre la mesa ese blueprint, ese mapa o ese plano que diga, ok, esto es todo lo que, todas las alternativas que tenemos, que hay muchísimas, pero no todas son las correctas para, para cada quien, y el entender por dónde entrar a ese laberinto y tratar de encontrar la salida, ojalá tenerla identificada de antemano, es fundamental, y ahí es donde creo que toma vital importancia el eh, acceder a eh, asesoramiento o a tener, digamos, una, una estructura que lo eh, contenga a uno, porque eh, muchas veces da la sensación de que si a alguien le preguntan en crudo, bueno, ¿cuál es la mejor herramienta de networking para negocios? Porque que puede llegar a un montón de usuarios, cualquiera diría Facebook. Y no, claramente no. Ahí hay poder un montón de personas, pero no son el tipo de, de, de leads o de, de prospectos calificados que pueden interesar eventualmente, depende de la actividad, por supuesto, a un empresario o a un profesional. Por eso LinkedIn es una herramienta súper válida, súper valiosa, nosotros lo usamos muchísimo para apalancar nuestros propios eh, proyectos. Eh, pero el tema es, otra vez, como decía antes, no hacer las cosas a la criolla, porque otra vez tener un mapa o un plano y, y no saber exactamente cuál es la instalación eléctrica y cuál es la de agua, es peligroso, eh, porque uno puede desperdiciar un montón de esfuerzo y un montón de dinero para obtener resultados nulos. Eh, creo que ahí el, el poder identificar cuál es el punto de entrada es fundamental, sobre todo porque hay diversos tipos de networking y diversos niveles de networking que permiten hacer más o menos eficiente el proceso y por eso digo que es importante tener una guía. Eh, de ahí que remarcaba y voy a insistir eh, en que el, lo que están haciendo ustedes es apoyar a empresarios y profesionales a guiarlos dentro de, de, de ese mismo laberinto que es LinkedIn y con todos los se, pequeños secretitos que hacen la diferencia entre la vida y la muerte, eh, bueno, es fundamental porque es saber por dónde entrar y contar con quién te puede acompañar en el camino. Claro. Ahora, tú has mencionado varios aspectos interesantes y es que, bueno, primero debe haber una planificación, es decir, un mapeo por dónde puedo ir. Dentro de esto, pues, identifico diferentes eh, oportunidades, opciones que debe haber, incluso has mencionado niveles de networking, unos serán más eh, dentro de diferentes clasificaciones que pueden haber, presenciales, no presenciales, más contacto, menos tiempo, más rápido, el, el, el objetivo y por eso lo vital del, del asesorarse. Pero es, es importante también entender que, y, y fue algo vital que mencionaste, y es el público objetivo. Es decir, yo debo tener claro con mi estrategia a quién quiero llegar o qué quiero conseguir como objetivo final de ese networking para saber, en este caso, si el objetivo es conseguir potenciales clientes y sé que estoy en un ambiente corporativo y tomando en cuenta lo que habías mencionado a colación de lo que nosotros también ayudamos y mentorizamos. Si es un ambiente corporativo, LinkedIn te viene mucho mejor que un Facebook, pero a diferencia si estás en un ambiente donde es un B2C que lo que quieres es dar a conocer tu papelería, tu pastelería, lo que sea, pues un Instagram, un Facebook te va, te va a venir bien como plataformas, ¿no? Donde está la gente ahí y a las técnicas, cómo las conectas, eso es otra cosa, ¿no? Pero hablemos un poco de estos niveles de networking que tú habías mencionado. ¿A qué te refieres cuando hablas de niveles de networking? Bien, eh, hemos descubierto en, en, a lo largo del tiempo que hay una, una base en la que todos vivimos de networking, que es lo que yo llamo el serendipity networking o el networking de serendipia. Entendiendo serendipia como lo que va surgiendo cuando uno va hacia algo. Eh, un poco lo que decía John Lennon, la vida es lo que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Bueno, eso que te va sucediendo es la serendipia o serendipity en inglés. Yeah. Y el serendipity networking es el, el networking que se da por azar. Es decir, uno va al supermercado a comprar leche y ah. decís, se encuentra con alguien, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás ¿Tanto tiempo? Y no sé qué. Y sí, mira, porque acá estoy todo, todo sucio porque estoy haciendo una remodelación en la casa. Eh, eh, sí, ah, eh, yo conozco un buen electricista, ¿te puede servir? O oh, yo soy eh, ingeniero de obra, ¿te puedo ayudar? Eh, entonces, ese networking que se da de forma espontánea eh, es al azar. Uh -huh. Lo que tiene el networking, que es una de las armas más poderosas pero es como una ametralladora trabada en el piso que empieza a disparar y dispara para todos lados y hay que cuidarse a dónde van a parar las balas porque no tiene una dirección cierta y precisa y es ahí donde entra en juego ya no el serendipity networking, que es ese, ese azar sino el siguiente nivel que por ejemplo son las redes las redes de eh, como el caso de LinkedIn, como el caso de Instagram Facebook, que permiten interactuar con un target mucho más segmentado, que permiten orientar Justamente lo que vos decías, que eso es fundamental, el saber a dónde uno va. Eh, también hay otro dicho que dice, cuando uno no sabe a dónde va, cualquier tren lo deja bien. Eh, bueno, pues resulta que uno tiene que tener clarísimo, por supuesto, eh, quién es su audiencia, su target. Ahí las redes, como el caso de LinkedIn, Instagram eventualmente y algunas otras, ayudan mucho porque permiten segmentar y si uno tiene las herramientas adecuadas y sabe cómo usarlas, encontrar a las personas prospecto de lo que yo estoy ofreciendo. Uh -huh. eh, la ventaja de LinkedIn es que es global, entonces uno tiene una mira láser que, el contrario al láser, puede dar la vuelta al mundo y puedo apuntarle a alguien que esté exactamente en el otro lado del planeta o fuera de, de mi alcance geográfico normal. Eh, realmente es una belleza. Ese es como un segundo escalón. Un tercer escalón, son los eventos de network. Eh, allí es donde eh, nosotros, por ejemplo, organizamos eventos y hacemos bueno, reuniones donde traemos a empresarios y profesionales a un hotel donde hay un main speaker que da una charla y, y habla sobre un tema de interés para todos. Y después de eso, normalmente con un vinito en la mano y algunas boquitas o eh, tapas o bocadillos, eh, uno interactúa con los demás y empieza a generar relaciones de negocios. Y hay un último nivel de, de networking, que es el networking estructurado, que es cuando ya hay una organización detrás del proceso de networking. Okay. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas bueno, todos sabemos que, que, por ejemplo, el boca en boca es una de las mejores maneras de tener un cliente. Si alguien me pregunta, mira, quiero empezar a hacer alguna campaña para gestionar un poco la parte de redes, para dar a conocer mi actividad profesional, y bueno, yo puedo decir... Pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Y eso es uno de, los, más de de las referencias. Que me estén diciendo esto acá y yo tenga acá el teléfono de Katia y no me dé cuenta que esta persona necesita desesperadamente hablar con vos y si no lo sabe. Y si yo no me doy cuenta, los dos perdieron. Tanto esa persona como vos. Si yo me doy cuenta, a partir de eso hay una serie de niveles de, digamos, de referencia que puedo usar. Uno decir, ah, mira, yo conozco a Katia Mann, eh, ella, ellos dan, dan ahí algo de, de, no sé, pero que como que te ayudan con las redes, es una forma horrible de hacer una referencia, pero es una manera. Eh, yo por ahí tengo el teléfono, después lo busco y te lo paso. Bueno, esa es la peor de las maneras porque es muy probable que me olvide. Sigue otra que es, mira, eh, Kateaman tiene un programa que te van a orientar en 10 semanas eh, a cómo a convertirte en un ninja en LinkedIn y cómo lograr sacarle el jugo realmente a estar ahí, no solamente que sea para saludar y decir, ah, oh, mira, aquí, clic, clic, clic y agregar. Me gustó lo de Ninja. <ríe> claro. Eh, bueno, de hecho, eh, nosotros tenemos un eh, un programa que es el, el Jedi de, del networking. Eh, entonces es, es un concepto parecido. Pero bueno, en el tema este, yo lo que podría hacer es decir, mira, tengo acá el teléfono de Katia, te lo voy a pasar, se lo paso una vez, le pido, si no lo tengo, el teléfono a esta persona y te lo paso también a vos. Eso es un nivel un poquito más avanzado de network, de, digamos, de referencia. Hay otro más en el que yo... Pero podría... perdóname, esto perdóname que te corte. Este esquema uh -huh. de, de cruzar ya de manera un poco más profesional en clase y todo, y no perder ese, ese interés que antes mencionabas, ¿está dentro del nivel de networking estructurado? Es correcto, sí. Okay. Porque es donde mejor se puede gestionar y donde tenés el tiempo para educar a todos los del grupo cómo hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Porque, eh, ¿qué sucede si, si por ejemplo, en, la siguiente, en el siguiente nivel, dentro de estas escalas, del, del estructurado, que tiene es escalas dentro de la escala, eh, lo otro que puedo hacer es planear una reunión, contactarme contigo y decirte, mira, Katia, tengo una persona que me está diciendo esto, esto, esto, eh, hagamos una reunión, yo los presento y después me voy de la reunión y ustedes siguen. Bueno, esa es como la versión más evolucionada de todas. Eh, pero fíjate cuál, qué diferencia entre, mira, yo por ahí tengo el teléfono de alguien y te lo voy a pasar, a yo te doy ya el teléfono de alguien, te paso la referencia, y otra vez contactarlos y decir, Katia, él necesita esto, y, y a decirle al otro, mira, Katia, es lo mejor que te podría pasar con, con una cosa de este tipo. Uh -huh. eh, y a ver, eh, de eso dentro del, del networking estructurado, hay muchas organizaciones que lo hacen, nosotros tenemos... Una, eh, una estructura, una organización que se llama Círculos de Networking y dentro de los círculos de Networking hacemos esto específicamente con varias cosas más, pero por ahí va un poco la, la actividad y que creo que es la más eficaz de todas. Qué maravilla gracias por eh, hacernos entender desde lo más básico hasta el tema estructurado que tú decías va dentro del estructurado escalas, ¿no? Que puedes ir perfeccionando, personalizando y haciendo un seguimiento correcto para que esas necesidades que están ahí latentes en esa comunidad al final surja en, en un beneficio mutuo que al final del tiempo el networking es para eso no para conseguir justamente que te abran esas puertas no esas posibilidades conectar demanda con oferta me parece valioso ahora dentro de los círculos de networking entiendo que hay eh, y ahí vamos entrando un poco en material a la medida en la que nos dé el tiempo qué herramientas tú utilizas aquí se utiliza bueno no sé si te pregunto, hay muchos otros eh, verticales o áreas que ya comienzan a utilizar inteligencia artificial para conectar estas cosas de manera inteligente. ¿Lo has llegado a manejar así o hay otras herramientas que de pronto no están dentro de ese nivel, pero pues que ayudan a esa profesionalización del networking, en este caso estructurado? Bien, eh, en el caso de los círculos de networking, eh, nosotros tenemos un eslogan eh, que, que es un poquito contrario a la parte tecnológica, si bien tenemos un marketplace B2B también, eh, pero eh, el eslogan es, ya es hora de ir más allá del like y del tweet. Eh, porque en realidad hay todas esas herramientas, nosotros no las utilizamos, hay cosas que hacen maravillas eh, a nivel de inteligencia artificial y apoyo electrónico al tema del networking, como para, por ejemplo, hacer filtrado de, de leads y cosas de ese tipo. Eh, nosotros lo que hacemos es basarnos más en la parte relacional de personas, pero estableciendo una serie de herramientas, eh, digamos que de uso cotidiano, donde, por ejemplo, para yo puedo referir a una persona Adecuadamente, eh, por ejemplo, si el caso de, de, de, de tuyo de, de, de los servicios de ustedes, eh, yo podría decir sí, porque ahí lo que decían antes, la peor manera de referirlo es decirlo de, de manera vulgar y porque eso de alguna manera transmite también tu imagen. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hacemos dentro de los círculos es que en las reuniones, si estuvieras en un círculo, pues nos entrenarías a todos los demás empresarios que estamos allí sobre cómo hacer una referencia adecuada de tu producto o servicio. Mm. Entonces, no es, es lo que nosotros llamamos la frase mágica. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo sacar esa frase mágica de la mente en el momento que, me, que detecte una oportunidad. Y ahí es donde entra otra de las herramientas. Eh, entra el famoso trigger, que es de qué manera voy yo a detectar un potencial cliente para uno, o para cualquiera del círculo. Entonces, por ejemplo, eh, y es un ejemplo que usamos a veces, eh, si dentro de los círculos, cada cual tiene su espacio, digamos que en propiedad, exclusivo, y nadie más puede tener ese espacio dentro del círculo. ¿Por qué? Porque si hay dos abogados penalistas dentro de un círculo, eh, y yo me encuentro con una situación me podría referir a un abogado penalista, no voy a saber a cuál de los dos referirlo. Y esto tiene que ser algo inmediato, tiene que ser algo que casi que de mecánica muscular, que yo diga, hey, tengo un buen abogado que se llama Cristian y que te puede ayudar con esto. Eh, pero ese trigger es más que nada como para yo tenerlo en la cabeza, se implanta de alguna manera como un inception de, si yo detecto que hay alguien que está teniendo un problema eh, legal, supongamos a partir de un accidente, eh, bueno, yo con solo escuchar, sí, porque tuvo un accidente, fue la cosa más tonta y no sé qué, pero resulta que se dañó tal cosa y, y el que lo dañó no, no está respondiendo. Bueno, eso para cualquiera pasaría como una anécdota hasta aburrida, bueno, en los círculos nos autoentrenamos para ver eso y detectar con un trigger que diga, cuando veas la posibilidad de referir un cliente a este abogado, lo vas a estar detectando con ese trigger. Y vas a usar la frase mágica que ese abogado diseñó para el grupo, para que puedas decir, mira, conozco a Cristian López, eh, que es uno de los mejores abogados penalistas que puedes encontrar en el país, y él te va a resolver sin que te tengas que complicar la vida las cosas a un precio súper accesible. Por ejemplo, eso podría ser un, una frase mágica diseñada por este abogado ficticio, eh, pero es claro. el tipo de cosas que se hacen justamente en estos estructuras. Entiendo que este tema de la frase mágica al final vendría a ser como ese speech o esa propuesta de valor consolidada, máximo en unos, en unos dos renglones, no puede ser un, una pasta de texto ahí, para es que todo. justamente eh, impacte a la persona y, y sea fácil de, de, de recordar. Ahora... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ustedes identifican, porque me pareció muy interesante, me, me, nos vamos a generar pugna de intereses y vamos a, a, a crear círculos donde hay gente que tiene pues, la, muy parecido el, la, su desempeño, su, su, su currículum. ¿Cómo ustedes detectan esto? Y si es que alguien quisiera, por ejemplo, ya hay este abogado y viene otro abogado de las mismas características. ¿Le decimos que no o le mandamos a otro subcírculo dentro de su gran ambiente este, de networking? Es genial. Eh, en ese caso, en lo que nosotros decimos, bueno, como no puede haber coexistiendo dos en el mismo pueblo, digámoslo así, lo que les recomendamos es que puedan fundar un círculo. En ese caso, ese otro abogado que mencionas podría crear un círculo en su zona geográfica, no necesariamente son geográficamente restringidos, porque ahora todas las reuniones se hacen virtuales eh, y puede haber gente de cualquier lado, pero ese abogado podría hacer otro círculo y crear un círculo y ponerle un nombre. Por ejemplo, tenemos un círculo aquí en Costa Rica que se llama Allure, otro que se llama Kaizen, otro que se llama eh, Success, eh, entonces cada, cada círculo busca su propio nombre, su propia impronta desde el punto de vista de cómo quieren que se sucedan las cosas dentro de las reuniones, y decide también el tipo de perfiles que prefiere, entonces por ejemplo este abogado podría decir, bueno, no puedo entrar en ninguno de los círculos que hay, no hay ningún círculo en mi ciudad, esto también puede pasar, pero puedo fundar uno. Entonces, la plataforma nos da la posibilidad de crear un círculo, automáticamente pasa a ser el presidente de ese círculo, hay presidente, vicepresidente y embajador, eh, y él puede empezar a traer a ese círculo a la gente que le interesa. Entonces, puede construir su networking estructurado con la franja de interés que tiene para sí mismo y para el resto de los compañeros una vez que se empiece a poblar ese círculo. ¡Qué maravilla! Ahora, dentro, iba, y gracias, este... Por comentarnos cómo, cómo va, se va estructurando. Ahora dentro de las herramientas, si tú mencionabas que no utilizabas inteligencia artificial, que, que lo hacías obviamente con tecnología, pero no tan a ese estilo, sino más... Eh, identificando pues ya está el hombre detrás o la comunidad ahí organizando eh, todos estos networkings a tu criterio qué es lo que debería tomar en cuenta eh, un, un emprendedor para hacer el networking es decir tener su base de contactos en algo en una en una tableta en una en una en un programa digital eh, para ti en base, que complemente obviamente a estos programas donde ya hay una estructura de networking que ayude y que facilite esa comunicación. Pero a nivel individual, estos profesionales, ¿qué herramientas deberíamos en general tener todos como mínimo para decir, bueno, estoy haciendo un correcto networking o ya de que estoy conectada con esta, eh, estas plataformas y yo puedo hacer un correcto seguimiento? Genial. Ahí yo soy enemigo de las... De las en base de datos autogestionadas, porque tienen eh, la mala costumbre de desconectarse de la realidad. Eh, entonces uno puede tener un Excel donde dice que Rebeca, eh, no, no digo el apellido porque es un caso real, eh, Rebeca es la directora de eventos de Grupo Nación acá en Costa Rica, un grupo de medios. Y eh, yo la, de hecho la tenía anotada así en mi celular. Es una base de datos. Eh, y ah. resulta que Rebeca ya no estaba más en Grupo Nación, ahora es gerente general de una multinacional, eh, gerente de mercadeo de una multinacional de telecomunicación. Entonces, si yo tengo mi propia base de datos, eh, el momento que terminé de armarla se desactualizó. A los cinco minutos puede que ya alguien no esté en el puesto que estaba. Alguien que quizá era, digamos, una persona de, de rango medio pasa a estar en un puesto de toma de decisión súper importante y no me entero en mi base de datos. Por eso siempre creo que herramientas como LinkedIn son fundamentales, porque cada quien lo va alimentando y es como que crece de manera orgánica como un ser viviente y va tomando formas diferentes a lo largo del tiempo. De hecho me ha pasado tener gente que arrancó con puestos que no eran de interés para mí. En el caso de, de Rebeca, por ejemplo, ahí, trabajamos en algún momento con eventos de networking y este grupo de medios, pero ahora me interesa dónde está como patrocinadora de los eventos. Entonces pasó a, a, de, de ser muy importante a ser fundamental en mi sistema y es una base, base de datos propietaria mía, no me lo hubiera dado. Claro, claro, por supuesto. Eso es vital, ¿no? No lo había visto así, el tema de enfocar estos contactos. Y aquí la, la importancia, yo veo cada vez más importante, el también apalancarse de CRM's, o de softwares que te enlacen justamente con los perfiles, porque en el perfil es donde la persona va a actualizar al final del día sus cambios, sus mejoras, lo que está haciendo, y que tú tengas la información de primera mano y tengas eh, actualizada, que esto es importante, porque valioso el ejemplo que nos pusiste, cambia un poco el perfil, incluso los intereses que tú puedas tener en ese contacto, porque ya actualizó. Algo adicional que nos quieras compartir, y bueno, estamos casi por terminar, si es que hay algo que tú quieras este mencionar como palabras finales también nos gustaría que nos, nos comentes eh, Bueno, para empezar eh, si, si no han tomado el trabajo de, de suscribirse a, a todos los podcasts de Katia, por favor <risa> háganlo, eh, yo a partir la, la conocí a partir de un contacto eh, y, y bueno ya después que he pegado en los podcasts, me han ayudado a entender un montón de cosas que desconocía creo que eso bueno. es fundamental y a ver eh, creo que como palabras finales, eh, una de las claves del networking eh, no es buscar contactos para ver qué puedo obtener de ellos, sino todo lo contrario, buscar contactos para ver qué les puedo aportar. Y para eso necesito estar cultivado, necesito no ser, eh, digamos, una, eh, una persona que, que vaya a buscar pegarme a la yugular de otros, sino tengo que ser alguien que llegue a aportar cosas a sus vidas, a sus carreras profesionales, y para eso es súper importante estar actualizado, para eso es súper importante no convertirse en la enciclopedia británica, eh, que ya junta Momo en un montón de bibliotecas del mundo, sino ser permanente en la Wikipedia actualizada, y para eso estas cosas como los podcasts tuyos, Katia, eh, son sí. fundamentales, y eso nos dan el valor que podemos aportar a cualquier networking al que queramos sumarnos. Qué maravilla. Me quedo realmente con eso, como tú bien mencionas, bueno, el tema del podcast y cualquiera que genere contenido desde su accionar. Eh, esto es importante, ¿no? Me, me encantó el buscar los contactos, no para ver qué me dan, sino yo qué les voy a aportar. Es la base incluso de la venta elegante e inteligente del siglo XXI, que también lo hablamos y, y con esto nos quedamos. Mi querido Florencio, mil gracias por estar aquí. Estoy segura que la gente va a querer saber de tus círculos, así que coméntanos un poquito dónde te podemos encontrar, dónde nos podemos eh, dar de alta eh, para pues, hacer networking estructurado de manera estratégica. Bueno, fantástico. El sitio es círculosdenetworking.com, ahí cuenta un poco de qué trata tienen la opción de sumarse y crear sus propios círculos en cualquier parte de América Latina y empezar a crear sus propias comunidades, eh, ya que creo que esa es la manera en la que los negocios pueden prosperar y, y bueno, ojalá puedan empezar a utilizar todas las herramientas disponibles eh, que, por suerte, la tecnología nos está dando en estos días. Y muchísimas gracias por el rato, la verdad es un placer estar con vos acá. Muchísimas gracias Florencio, el placer es todo nuestro y pues bueno, también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya que están en los podcatchers, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, con esto el podcast sigue eh, expandiéndose y llegando a más personas, si están en YouTube también suscribirse porque este, como ven, es un formato en vídeo también, y pues eh, gracias por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos para rematar la semana el día de mañana un episodio del videoblog de Katia. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Gracias.